Conferencias. Retomamos con esta microconferencia eh, la planificada para el mes de julio. Eh, en esta microconferencia queremos hacer referencia al día, un día especial en el que se descubrió la piedra roseta, el 15 de julio de 1799. Para ello contamos con una experta en lenguajes de cuidado y eh, bueno, pues vamos a, a ver qué nos depara esta sesión. Pues sí, efectivamente Adriana. Se ha cumplido este verano, 220 años, del descubrimiento de una piedra que data del 196 a.C., se estima. Y ha sido una piedra que, si bien no es la única, se descubrieron otras después, fue clave para todo el tema de los lenguajes y de la traducción. La piedra Rosetta tiene un mismo texto escrito en tres lenguajes distintos, el jeroglífico, demónico y griego. Con el descubrimiento de la Piedra Rosetta, teníamos tres textos que decían lo mismo y dos de los lenguajes, sobre todo uno de ellos, sí se conocía, con lo cual era posible empezar a traducir el idioma jeroglífico. Todos los lenguajes surgieron poco a poco de la necesidad de expresar cualquier cosa. Es conocido, por ejemplo, en la hora de contar rebaños, ovejas de los rebaños, empezaron a escribirse los palitos, de ahí que aparecieran luego figuras o números. Eh, podemos hacer una, un paralelismo, una semejanza, y es que, siendo las mismas enfermeras un colectivo que nos dedicamos todas al cuidado, sin embargo, existen diversidad de lenguajes que tienen, toman orígenes distintos y formas distintas. Con lo cual, hay veces que puede darse este problema de la comunicación o de la traslación de, una, de un mundo a otro, que es el constru, que construimos a través del lenguaje. En la enfermería, al igual que ocurre con la piedra de nosotros, tenemos diversos lenguajes y formas de construir. Nanda, Cipe, tenemos los no con ni y otra diversidad de lenguajes que a lo mejor son menos conocidos. La cuestión es que entre ellos no existen equivalencias. Si utilizas un lenguaje propio de enfermería estandarizado y yo utilizará otro, no podríamos compartir el conocimiento o al menos articularlo. Por eso aparecieron otros documentos anexos a estos lenguajes, a estas taxonomías enfermeras, que empezaron a, a unir eh, por ejemplo, Nanda, Nok y que es muy conocida. Ati, por, en su libro, portaba equivalencias conceptuales entre las distintas taxonomías. Sirve como de traducción o oh, de piedra roseta. Y si bien son muy útiles, no han resuelto el problema de base. Y es que somos una comunidad utilizando un cuerpo de conocimiento acerca del cuidado, pero traduciendo eh, lenguajes distintos. No sé si conoces la película de La Llegada. El encuentro de la doctora Banks con los extraterrestres tiene que hacer una comunicación con unos seres de los que desconocemos además, incluso la propia forma de construir el lenguaje. Su papel es llegar a comprender ese lenguaje y hacer una traducción, estas equivalencias que decíamos. Y esto es un poco el proceso en el que en enfermería estamos ahora mismo, porque vemos la necesidad de utilizar un lenguaje común, unificador para todos. ¿Y crees que existe algún tipo ahora mismo de avance dentro de la enfermería que, que nos acerque a poder entendernos mejor? Pues uno de los problemas es que eh, el lenguaje, como decíamos, expresa lo que las personas piensan, o la realidad, cómo se construye. Y también tiene el camino inverso, es el propio lenguaje nos construye como personas. Sin embargo, la idea de investigar el lenguaje hace que aprendamos mucho más acerca del modelo conceptual del cuidado. Es fundamental que antes de empezar a diseñar más lenguajes, tengamos muy claro un modelo conceptual. y o sea, A partir de ello, ver qué lenguajes tenemos, cómo sirven para representar ese modelo que ya tenemos y cuáles son las lagunas que tienen. Es parte del cuidado y además sirve para estudiar el propio cuidado del lenguaje. No quiere decir que destruyamos todos los lenguajes, sirve mi Pero sí es cierto que hay lenguajes como el CITE, que es fundamental, que es conocido por todos, pero a veces menos utilizado que otras propuestas que son más comerciales y que nos han dejado algunos problemas a la hora de comunicarnos. Para concluir esta ruta de unión que hemos hecho entre la piedra de la roseta y el cuidado, ¿qué nos dirías como experta? En este momento que celebramos el 220 aniversario del descubrimiento de la piedra de roseta, eh, como hemos visto hay como tres partes, la idea de que existen unos lenguajes que representan una realidad, que existe una forma de traducir y que esos descubrimientos han hecho que se pueda ahondar en el conocimiento de culturas o de realidades como es la del cuidado. En el caso nuestro, como conclusión diría que nos encontramos en un punto muy interesante donde ya existen propuestas de un modelo de cuidado y ese hecho nos va a permitir Entender que el cuidado puede ser representado y que esa representación va a ser a través de los lenguajes. Y son estos mismos lenguajes, al igual que ocurre con la piedra roseta, los que nos van a permitir investigar y reflexionar sobre el cuidado.